amigo amiga craniano lo que estoy haciendo hoy es cambiar el parche del entorchado de mi tarola la consentida de perritos con la cual grabo todo mi consentida tiene años conmigo es lo que estoy haciendo ahorita ya procedí a poner el parche nuevo lo que yo afino es más o menos un poco más agudo el parche de arriba digo de abajo perdón que el de arriba, es un poco más grave, y lo que estoy procediendo es a apretar estos alambres que se llaman entorcar. Como puedes ver, son más cables de una tarola normal, por eso es muy aguerrida esta tarola. Esta tarola es más o menos de 1985 algo Tenemos esta tarola muy común, tenemos a Huevónica Costa, retratada aquí, unos perrillos ahí muy pejetos tenemos a el amigo de Bob Esponja como se llama <risa> <risa> ese dos <risa> y muchos perritos Entonces, lo que estoy haciendo es eso, ponerle sus alambres a mi tarola es un es, es divertido pero es un poco laborioso porque ya tienes que andar ajustando pero esperamos terminar rápido y hacer sonar esta tarola hoy mismo ok ¿Cómo lo hago? Pues aflojo un poco esto que es el entorchado, esta palanca que está aquí, es para apretar o aflojar el entorchado y lo ajusto de acá con esta llave. All right. All right. Entonces vamos a apretar esto así, es un chorro. Está. Y vamos a ver si apretó parejo, si no, obstante pues Está muy flojo, ¿no? entonces hay que apretarlo un poquitín más. está flojo de acá, también de acá también se afloja la tensión de esta palanquita. Esto es todo un rollo. La gente piensa, ay, nada más si tocar la batería, no, tiene su ondita, tiene su ondita, su ondite. Y pronto estará lista para que ustedes lo disfruten en los próximos conciertos de Cráneo. Ah, ¡Oh, qué bonito, Y ya, eso está así. listo, veamos okay, lo apretamos de acá, de aquí lo ajustamos, así es, para que tense este cable de acá y creo que si sí la estamos armando señoras y señores así es, ahí está, está perfectamente ajustados los cables de la tarol esta es una lección rápida de cómo poner el parche de entorchado de tu tarol Gracias, amigo, amiga Cranel.